Hola, hola, buenas tardes. Aquí Samar comentando un día a la taberna. Y hoy volvemos con Total War Warhammer 2. Vamos a ver, ¿vale? Estamos con nuestra campaña con Imberic. Vamos a ver cómo podemos hacer frente a las hordas de los ejércitos de Kemri y de. Namas, ¿No? Namas, Numas. Eso es. A ver si podemos ir. Tenemos que llegar hasta aquí, a la pirámide negra de Nagash. Conseguir este asentamiento nos daría la vida para conseguir más eh, fragmentos de rituales y aguantar el chaparrón o, o generar más rápidamente esto Tenemos problemas aquí en Quextol contra los Skavens, esperemos que nos no ayuden nuestros aliados, pero veremos cómo lo podemos lidiar lo primero, ya estamos todos movilizados No podemos hacer nada más, vamos a pasar de turno Y ver a ver cómo se mueve este ejército De Kenry, que esperemos Que no nos haga mucho daño Casabar lo tenemos bien defendido Antoch no lo podemos perder O sea, Casabar solo con la En serio Pero si estamos Cerca de la ciudadela, ¿cómo no nos apoya Esto es de verdad Es que vamos a perder otro ejército Venga a ver, hay que rezarle a todos los dragones existentes, habidos y por haber, para que esas flechas sean capaces de reventar todo el ejército enemigo. <ríe> no tenemos un pollo botella, así que vamos a luchar a lo ancho, vamos a tratar de, de pararlo todo, y, y nada, aprovechar y ser inteligentes de meter nuestro héroe y el noble contra su señor, a ver si con eso lo podemos solucionar, vale, lo primero que tenemos que hacer será reventar esta unidad que siempre dan mucho problema, nos infligen muchos daños ah, vale, claro, aquí no lo puedo ver bueno, por lo menos ellos van sin experiencia y nosotros somos un ejército experimentado Vale, eso me gusta, nos libramos de eso uh, vamos a ser más listos que ellos, vamos a empezar aquí arriba en la colina, vale un poquito más anchos, eso es más anchos más anchos, vale vale, queremos separados que, que tengamos suficiente hueco, eso es el segundo el tercero y el cuarto maravilloso, vale los cogemos en un grupo y los fijamos estupendo, y ahora los arqueros de la misma forma, un poquito más separados nada más, pero más o menos tapando los huecos que se puedan dar y eso es no tan separados pero bien juntos, perfecto, esto va a ser nuestro segundo grupo, vale, y los que vamos a fijarlos ahora para los primeros movimientos, los primeros compases, vale, y esto está bien aquí y esto está bien aquí, vale, perfecto, vamos a hacerlos un poquito más anchos para tener ese hueco ahí de, de combate, bueno, en verdad no, Deberíamos juntarnos más para poder eh, no perder el bufo de nuestros señores. Vale, perfecto. Grupo aquí, grupo aquí y para adelante. ¿Dónde salen ellos? Perfecto. Vale, vamos a colocarnos así. Así. Bueno, si puede ser en lo alto de la colina, mejor. Vale, sí, más o menos de memoria. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto, que tengan que subir Que tengan que subir Vale, esto lo vamos a desfijar para Comenzar ya con nuestra lluvia de flechas ¿Dónde están Estos que son? No veo las dobles espadas, aquí Los guerreros de Necara. Vale Es importante para nosotros Empezar disparando Vale vale ok, venga, dejamos los movimientos y cuando podamos empezamos a disparar ahora, dejamos de fijar vamos a coger estos primeros dos bloques estas dos van a ir aquí vale estas dos van a ir aquí, vale, perfecto y estas van a ir aquí vamos a adelantarnos solo un poco solo un poco, solo un poco, lo justo Vale, el 3 y el 4 nos ubicamos. Venga, venga, venga, venga, venga, venga. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, perfecto, perfecto. No paramos, no paramos, no paramos. Vale, vamos a adelantarnos. Así, en paralelo todos. Vale, para darle espacio. Ok, con el 3 y el 4 cargamos aquí. Vale, vale, es que cada una se va, va a tener que cargar contra dos o tres. Entonces esto es un problemón. Vale, perfecto. Vale, vosotros dos se habéis acabado ya con eso. A repartir aquí en medio. Podemos focusear a su héroe, sería un puntazo que nos lo podamos quitar de encima. Tengo mis dudas, tengo mis dudas de que seamos capaces de vencer en combate cuerpo a cuerpo contra su héroe. Parece que no vamos a poder... Todo el daño que le inflijamos, bien infligido está. Nuestro noble se retira ya. No tienen experiencia de combate apenas. La experiencia que O sea. La cantidad de vida que está perdiendo nuestro héroe es brutal. Y el buffo este nos va a matar. Vale. Les hace resistir un montón. Está perdiendo moral. Ha generado una unidad enemiga. Usubatis, tú. Usubatis. Ha generado Usubatis. Vale, vamos a girar Adiós. todo aquí vamos a girar todo aquí, si no lo matamos a él, al héroe, poco vamos a poder hacer vale, ok, nuestro noble vuelve al combate entonces no, no, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, ah, porque estamos perdiendo el foco ahí se retira, ¡Wow! y se gira para poder reventarnos al héroe vamos a tratar de retirarlo Vale, vale, vale, vale Oh, lo han pasado por encima Venga, ese fuego ahí Arqueros aquí, venga, arqueros aquí aquí estamos disparando? Lol, me han matado Ahora la pérdida de moral va a ser brutal Podemos matar al suyo, esto va a ser mucho más importante No, yais, no, yais, no, yais, no, Venga rematarlo va que le quedan un par de tiros chicos vamos yo confío vale ok vamos a re oh, oh oh oh lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser venga se descarga Nada, nos va a ser imposible. ¡Oh, uh, pueden llegar a colapsar! Vale, ok, estos unidades de aquí. Bien. Vale, vosotros aquí. Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Hemos matado a su héroe, hemos matado a su héroe, hemos matado a su héroe. Ellos están perdiendo muchísima molar ahora por el camino. Eso nos viene genial. con que podemos aguantar un poco... Vale, vale, hay que darle cobertura. Podemos disparar. Vale, vale. Su pérdida de moral está siendo notable. ¿Se van a recuperar porque llegan a combatir? No, no, no, no. O sea, tiene una pérdida de moral constante. Pero constante, constante. Vale, perfecto. Bueno, aquellos que tienen la moral un poquito más subida. Vale, vamos a meter esta... Cuerpo a cuerpo, vale, y vamos a luchar Cuerpo a cuerpo, vamos a apoyar aquí esta carga Eso es, vale Y el resto que pueda Ahí, ahí, ahí, ahí. Que vuelen Las flechas, vamos Uff, no van a acabar de perder Moral En serio, van a aguantar Vale, han vuelto a combate, al combate. Bien, esto nos viene bien. ¿Qué unidad tenemos por aquí? Medio aquí. Uf. ¡Vale! Están huyendo ya. Venga, esas descargas. Ojo. No me creo que sean capaces de aguantarnos. Venga, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vale, a vosotros que nos quedan ya. Venga. Cuerpo a cuerpo, lo que se pueda. Deberían ellos tener una pérdida de moral grandísima. La verdad es que no lo entiendo, ¿eh? Vale, ellos están huyendo, se supone. Vale, aquí. Perfecto. ¿Estos qué son? Cuerpo a cuerpo, reagrupaciones. Vale. Vale, nos reagrupamos, perfecto. Vale, aquí se reagrupan más. Vale, acudimos aquí. ¿Aquí esto cómo lo vamos a tener nosotros? Si sí, las flechas no dejan de llegar. ¿Qué están, son indesmalizables. Buah Venga Vamos, vamos, vamos Uah. Y aquí en este costado ¿Qué tal vamos? Venga, va a llegar la carga esa Ok, nos hemos dispersado mucho Ha sido una lástima, espero que cuerpo a cuerpo Seamos capaces de vencer es que tienen la moral a cero. No se mueren, en serio. Debería desaparecerles. ¿Quién tenemos de vuelta? A nadie. Oh, vale. Vale, vale, vale. Esto me gusta mucho. Vale, desactivar el modo escaramuza y liaros a leches. Ah, oh, la carga les ha animado La carga les ha animado ¿Qué tal vamos por aquí? Vale, va a llegar esta carga, genial, perfecto No nos anima a nosotros esta carga ¿Cómo tiene esta gente? ¿Cómo ha recuperado la moral? Vale, en serio, volvemos Está bien esto o deberíamos estar ganando con la suficiente superioridad, ¿no? Venga. ¿Qué tal va esta? ¿No? Un 2 contra 1 a la que le han hecho doble carga. Pua. Vale, a ver si podemos hacer esa pinza que llegue a tiempo y los reventamos. Vale, sí, sí, sí, ellos están... ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no! ¿Por qué...? No entiendo, o sea... En mi cabeza, este tipo de ejércitos es... Si el faraón se muere, el ejército se deshace. Y debería ser así. Y no tiene otro nombre. Es así. Y ya está. No tiene sentido... Que el faraón, que se supone que es el que tiene los poderes, convoque a Cristo Y cuando muere el faraón no se vaya el resto detrás. O sea, debería pasar algo así como los ejércitos de eh, condes vampiro Porque con los condes vampiro creo que pasa eso. O sea, la gente se desmoraliza a saco y se muere. Pierden salud. Bueno, o sea, pff, hemos perdido un ejército súper formado. En serio. En serio, liderazgo. Vale, y liderazgo. Vale, nada, vamos a autorresolver. Bueno, es que aunque. No sé, eh. Bueno, sí, te vamos a tirar una autorresolución y ya La está. Vale, victoria pírrica, nos los hemos quedado encima. Vamos a. Posición. Un poquito pocha. No, vamos a tirar por el dinero porque nos hace falta para reclutar un ejército nuevo. Porque aquí viene. Ah, bueno, es un agente. Mira, eso que nos hemos llevado. Vale. Vale, es que no te. Ahora literalmente no tenemos ejército. Un enemigo completado el ritual. Vale. Anceus muerto en combate, defensor confiado. Vale. Vale. Nivel de orden público, menos 91. Cambio previsto, menos 16. Dios. No tiene otra palabra. Vale, barato. O sea, 2500, Vale, tenemos para gastar una, dos de lanceros, vale, dos de lanceros y una de arqueros, supongo. Para ir montando nuestra... No ¿lo puedo meter a orden público aquí? Vale, vamos a meter orden público. O sea, lo necesitamos. Aquí el orden público. Ah, 1.600 para el refugio y no podemos. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Vale, Inbrek. ¿Qué vamos a ponerle aquí a Inbrek? Servicio garantizado, suspicaz, mercader... Vale, vamos a meterle mercader de mercaderes, porque si no... Vale, estos son ingresos por recursos. Vale, limpiar la corrupción. Vale, vamos a ponernos esto porque ya el resto, hasta que no tengamos el dragón solar, no pienso ponerme otra cosa. Con lo, las habilidades que tiene está perfecto y así con esto nos apoyamos un poquito. Vale, fuera de eso, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Es que... Vamos a reclutar un... Un héroe, ¿no? Sí, un héroe. Sí, un héroe. Vale, vamos a sacar un noble motivador. Conciliatorio... Derrochador. Vale, vamos a sacar... Uy, hola, hay por 40, se esmera mucho. Vale. Vamos a sacar que sea conciliatorio. Perfecto y lo asignaremos a este ejército en el turno siguiente. Rebelión inminente. ¿Dónde? En Quextol. Ah, por esto de aquí. No tenemos contra el agua. ¿Contra agua? Y, y pero no vienen. No, no, no, inicia movimientos ¿Por qué razón? Y con Zlatan también tenemos ese movimiento No sé por qué En no te tema, no tenemos un acuerdo comercial Lo podemos lanzar Acuerdo comercial, moderado, rechazado Fuck O sea, tenemos que crear ejército ahora Porque somos el pito del sereno no, Nadie nos hace ni caso Vale, peor, más scavens. vale, Talaco se moviliza, gracias Ah, vale, es que esta es la rebelión, arroba ah, policía Uf. Estamos muy mal, muy mal, muy mal, rebelión Rito de la guerra primitiva realizado Una manada de grandes bestias de las profundidades de las junglas de Lustria Se ha reunido en su capitalista para la guerra Sacrificio de mantal realizado, esta facción ha realizado el sacrificio de Mantan. no pierde vista a los mares. El aliado se moviliza contra el ejército, perfecto, venga, gracias. Ok. Vale, nos unimos, perfecto, sacamos, ¿qué más vamos a sacar? Vale, primero, ¿qué tenemos para construir? Vamos a construir la mejora del refugio, en la llanura de los colmillos como no tenemos asentamientos siguiente siguientes, meter el dinero aquí tenemos guardia del mar de Lócer con escudos pero esto es muy caro por ahora vale una de lance vale, no hay dinero para más finalizamos turno y para adelante nada, nada, o sea, aquí vamos a ir tirando con restos porque más cosas no podemos hacer, eh o sea, ...lo necesario... ...y poco más... ...Numas... ...Dios... ...y nos asentía en ...esto es en serio... ...esto es en serio... ...el golpe salvaje... ...en muchos conflictos se ganan o se pierden... ...en función de la fuerza del primer y brutal ataque... ...los hombres vuelan por los aires... ...y a veces en pedazos... ...incluso antes de que comience la carnicería... ...de los combates cuerpo a cuerpo... ...un ataque a tiempo destroza la moral de los enemigos... ...y además de sus cuerpos... Y además de sus cuerpos. Los victoriosos acaban cubiertos de sudor y sangre, pero la victoria siempre es descrita con estos colores. Aquellos que lideran los ataques ansían emociones aún mayores y más derramamiento de sangre. A medida que las batallas crecen de tamaño, habrá más cuerpos sin vida y la sangre... Bonificación y carga a todos los ejércitos de todas las facciones. Como si nosotros me cargáramos me... mucho, ¿sabes? La Columnata. Orden público... Tenemos que continuar ahorrando. Ah, no podemos reclutar más porque. Vale, por aquello. Vale, vamos a meter dos. Nos ahorramos 600. Esto tiene que esperar porque ahora en el turno 3 la idea es meter ya la, lo de la escritura. ¿Serán capaces de reventar? Yo creo que sí, ¿no? Talacoa será capaz de defenderme la ciudad. Vale, vale, vale Yo espero, espero que vengan uh. Este ejército la verdad es que no sé Ah, uh. no, ha perdido el ejército aquí Este ejército que tiene, no vemos qué tiene Rey Kaurus, esto es de nivel 3 Podemos salir. Es que me da miedo porque ahora para venir con este ejército de los de Numas y nos va a entrar la risa. Vale, no porque estamos reclutando. Ok, vale. Siguiente turno y vemos qué ocurre. No tenemos nada más que hacer. Recemos porque Casabar aguante esos 13 turnos. Clan Moss nos atacan. Puf, Derrota decisiva. Altas bajas. Yo es que creo que no podemos luchar contra esto, ¿eh? Las amerratadoras, que yo sepa, esto es una barbaridad. Vale, vamos a tratar de librar la batalla, pero vamos. Lo veo feo. Es que son muchos frentes abiertos. No nos teníamos que haber metido en esa guerra porque... ¡Uh! Asentamiento. Vale, me gusta. Vale, pues con el asentamiento a lo mejor podemos aguantar. Al fin y al cabo tiene mucha, mucha, mucha morralla. Nosotros si conseguimos aguantar las murallas y, y meter caña con nuestros arqueros, mejor que mejor. Vale. a Hacer focus a lo mejor. Bueno, hacemos focus a, a las unidades fuertes. Las amarratadoras y estas. Uh, uh, uh, uh. ¡Hala! ¿Qué me dices? Muchas torres veo yo ahí, ¿eh? Vale, pues nada, tal y como estamos. Sí, tratar de tumbarlas. Además, es una ciudad de... A ah, ver, te iba a decir de los no, muertos, lol, ¿en qué estoy pensando? De. Es una ciudad de... Vale, vamos a eso aquí. Todas las torres que podamos pillar, mejor que mejor. ¿Vale? Vale, ok, así estamos bien. Esta torre... A lo mejor nos interesa pillarla también. Es que esta gente que no está haciendo nada aquí, la ponemos aquí y conquistamos las torres. ¿Aquí no hay más torres? No. Ok, vale, pues nada, vamos a iniciar batalla. Tal y como estamos... Capturaremos las torres. Diego avanza hacia la ciudad, comandante. Debemos impedir, como sea, que rompan las murallas. No funciona. Ah, sí, sí, sí, sí. Vale, pues, pero no dan para más. Literalmente no dan para más. No? ¿Qué va? No nos funcionan. Opa, cuidado. Ah, daño 0%, pero están disparando las torres no, no, no, no, aquí estáis bien, aquí estáis bien Aquí estáis bien, aquí estáis bien. Vale, continuar abriendo fuego Es que las anerratadoras, mira, mira eso, mira eso Mira eso Mira eso Vale, esta torre va a romper Será mejor que nos acerquemos Pero las murallas no han disparado nada, eh No, lo justo. Vale, cuerpo a cuerpo, no, no, no nos quedemos con el arco. Vale. Vale, vale, cargamos por detrás, es el posible, gracias. Vale, vamos a ir a apoyar aquí con estos de lanzas. Aquí han llegado. No, pero llegan ahora. Vale. Desplegan aquí ahora. Vale, aquí activamos cuerpo a cuerpo y vamos aquí. Deberíamos romperlos fácilmente. Mm, ¿A dónde vamos con estos...? Vale, para allá Arqueros aquí Estamos perdiendo la supremacía de esta torre Las amerratadoras siguen dando ahí mucha caña Vale, una de esclavos Cavens. Aquí más o menos estamos pudiendo aguantar un poquito Vale, vale, aguantamos esta torre Y las amerratadoras están sufriendo daños Tanto que se van a morir, me gusta Los arqueros no pueden disparar desde lejos serio, un detalle vale, aquí qué tal vamos bueno, se hace lo que se ha podido, ¿no? vale, por lo menos que ganemos este frente claro, él se ha venido con ah, no ah, no, no, no, no, el héroe ha entrado directamente por aquí ya está ¿qué le pasa a este? venga, es buena carga LOL ah, Vale, están atacando a nuestros, yo digo, como que nos morimos Vale, vamos a ver si podemos matar al caudillo Lo primero va a estar feo Recuperamos tropas, vale, ok, reventarme esta gente Si es posible, recuperamos aquí más tropas Vale, de eh, disparamos a la gente de la muralla La merratadora no la hemos podido bajar más Bueno, creo que se ha podido, se ha podido Vale, aquí en este lado, ¿qué tal? No me creo que no seamos capaces de reventar un caudillo ni, ni a sus lanceros ni nada. Dios, qué va. ¡Uh! ¡Nos han derrotado ya! Nada, y huimos. Dios. Bueno, se han hecho bastantes bajas. Por lo menos eso que nos hemos llevado. Se supone que va a estar perdida. Decepcionado, decepcionado con las torres. No sé. Muy poco daño. O sea... Los caudillos... Esto es como para nosotros... Meter en un ejército... Tres nobles... Rollo... Venga... Y ya está. Y claro... Tienes una fuerza cuerpo a cuerpo... Brutal. Pues nada... Hemos perdido la ciudad. Se nos va... A pique... La campaña. Derrota decisiva. Uf, yo espero que... Aislaos en nuestra... Pequeña zona. En Antoch... Casabar y tal... Que aquí... Sin, sin otras preocupaciones, seamos capaces de aguantar. Asentamiento saqueado. Asentamiento perdido. Caballeros de la llama. Facción destruida. Telacua. Team Record en público más 3. La ley es la ley. Vale. Ok. Aquí que vamos a sacar. Vamos a sacar la embajada élfica. Vale. Esto nos tiene que dar el dinero suficiente como para... Es que este ejército es grandote, ¿eh? Vale, Cazabar casa puede aguantar. ¿Qué tiene Cazabar en la guarnición? Buena pregunta. Un noble, cuatro lanceros, cuatro arqueros. Cuatro arqueros de armadura ligera. Dos de maestros de la espada. Y un lanzavirotes. ¿Podemos con eso contra esto? No lo sé. Vale, hemos metido lo de la escritura y no nos da para nada más. Pues esto lo hemos perdido definitivamente. Bueno, mantenemos claro del arbosol con nuestro monolito ancestral. Vale, va a ser difícil que nos quiten esto, pero bueno. Qué mal está la cosa tú. Vale, pues nada. Simulamos turno. A ver qué movimientos tenemos. Tlaqua. Claro, y ahora con el de este perdido nos habrá ido a peor. ¿A Numa ya lo hemos pasado? No. Vale, llegan las grandes manadas. Joder, esta gente viene ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. 1100. Vale, ¿qué vamos a meter aquí en la llanura? ¿No tenemos dinero? ¿Pana? Para ¿Pana? Para Deberíamos aguardar, pero claro, es que estamos afrontando todo con unidades básicas. ¿Podemos atacar aquí directamente? Sí. Declaramos la guerra. Deberíamos pasar por encima. Nah, no hace falta pedir ayuda a los aliados. Iba a ser entrar y reventarlos. Es que no vamos ni a combatir, eh. vamos a simular. Bajas, bajas. Vale, liderazgo. Ah, vale, no, no, vamos a meter todos los liderazgos. Vale, aquí, aquí. Vale, hámele. Ah, vale. Y ya está. Ok, autorresolución. Vale, perfecto. Y ganamos experiencia para nosotros. 14% de reposición, me lo quedo. Liderazgo a atacar, también el aura, enemigo caído en combate, facción destruida. Maravilloso, vale. Nuevo nivel para Imrik Mercader de mercaderes Estos son más ingresos para nosotros Lo necesito ¿Y si metemos un dragón? ¿Y si metemos un dragón? Nah, de locos El señor, el príncipe dragón con dragón Mira, mira Nada, aquí empieza nuestra remontada Al 19 aún no tenemos el dragón No, vale, vamos a ponerle limpiar la corrupción Otra vez Vale, y al noble ¿Qué le podemos poner? ¿Qué, qué habilidades tiene? Creo que vamos a ponerle Meter un 6% Efecto local constante Vale, vamos a meterle oh, maestro, Este está muy bien Vale, vamos a poner el primer punto de maestro de armas Y luego ya empezaremos a poner el... No, vamos a poner el reponer directamente, ya está Vale, mejor Luego nos olvidamos de eso y ya está Vale, ok, pues nada, avanzamos Y trataremos de llegar a casa Bar para reventarlos En Antoch, ¿podemos crea... construir algo en Antoch? Sí, tenemos dinero para construir en Antoch, hemos ganado mucha pasta Crecimiento y reemplazo de bajas un 5% Problemas de que nos lleguen muchos orden público, ingresos vale, vamos a mejorar esto coste de reclutamiento de los leones blancos de gracia, leones de guerra y carros de leones producción de vale, bueno, aumentar la producción de pieles implica generar más ingresos, eso está bien mm... ok, por ahora vamos a dejar eso estar y vamos a cerrar el, el capítulo de hoy aquí va mejor o sea, va mejor. Hemos tenido pérdidas, pero Imrik está recuperado. Imrik está recuperado. Yo confío en que este ejército sea capaz de frenar esto con la ayuda de la guarnición de Casabar. Que luego, si en Numas nos vienen a atacar aquí, que seamos capaces de pararlos. Porque Antoch va a ser... Uf, importante que lleguemos a parar eso. Y nada, lo vamos a dejar por aquí. Sí.